Hasta el 28 de febrero, las actuales empresas, Alianza y Credinfor, van a atender, eh, como lo han estado haciendo hasta ahora, cualquier tipo de accidente que pudiera producirse. Mediante decreto supremo, el gobierno decidió ampliar la vigencia del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT hasta el 28 de febrero del 2017, con lo cual se pretende dar más tiempo a los propietarios de vehículos para que adquieran el seguro. Para tal efecto, eh, exhortamos a la población de que vaya haciendo las compras con con mucha calma, tiene dos meses para adquirir el SOAR para que no tengamos estas aglomeraciones de último momento, que lamentablemente es una característica de nuestro país. El ministro de Economía informó que la empresa Univida suspenderá la venta del SOAT con el certificado y solo se reanudará cuando tenga las recetas electrónicas, previsiblemente a partir del 1 de enero del 2017. Por tanto, la población tendrá dos meses para adquirir el seguro hasta el 1 de marzo del próximo año en los puntos de venta permanentes que fueron encargados a tres empresas privadas aseguró el ministro de economía. ¿El seguro está garantizado? Está garantizado, la gente no tiene por qué preocuparse, la atención va a estar vigente, especialmente en los meses de enero y febrero que son estadísticamente los de más alto riesgo. ¿no? Entonces se ha pensado en eso también para de esta manera no llevar solamente un mes, sino dos meses, porque viene año nuevo y luego viene la fiesta de carnavales donde también hay una, un alto índice de siniestros.